Hola a todos y a todas. Este, en primer lugar, bueno, agradecer al, al Instituto por la, la invitación, a Jorge, a Elena y a Mariana. En, en primer lugar, digamos, con respecto a cómo pensé esta presentación, me, me gustaría hacer este, algunas reflexiones sobre lo que significa la gestión desde un organismo del Estado, eh, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en este contexto de pandemia y, y aislamiento. Eh, y luego, digamos, sí, hacer algunos comentarios más muy breves sobre cómo este, es esta relación entre, entre la pandemia y el aislamiento con respecto a la movilidad del transporte, ver de este, qué... qué medidas se fueron tomando y con qué efectos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la región metropolitana, y ahí intentar perfilar algunos escenarios posibles o elementos que permitan definir esos escenarios, este, pensando en la salida del, del aislamiento y, eh, y en un plazo tal vez un poco, un poco, un poco mayor. Eh, y por último, plantear una serie de o dejar planteados una serie de desafíos o interrogantes para el sistema de transporte que pueden ser analizados a la luz de las políticas públicas, pero también desde la investigación académica. Entonces, con respecto a la gestión, ahí, en primer lugar, digo, es una cuestión medio obvia, pero que es, es importante, me parece, resaltar, es que van 110 días desde el desde el aislamiento, desde, el, desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y, y obligatorio, y las gestiones de gobierno en aquellos casos que, que es el primer mandato, desde el 10 de diciembre del año pasado hasta, hasta el inicio del aislamiento, habían pasado 101 días. Digamos, esto no es ni bueno ni malo en, en sí mismo, pero lo, lo que habla de, de sobre todo las gestiones, este, como les decía, es su primer mandato, tanto el gobierno nacional, provincial y muchos municipios, eh, son, digamos, las gestiones, la, la normalidad es la gestión en tiempos de, de pandemia y aislamiento. Y esto, digamos, tiene efectos sobre, sobre el prisma con el, con el cual se analizan los problemas y sobre todo pensando en cómo se va a planificar a futuro. Y en ese sentido, digamos, los objetivos de gestión, la, la, la, en este contexto muchas veces se ven eh, trastocados o, o, o cambian, digamos, de los objetivos originales que uno podría esperar que tuvieran ciertas áreas de, de gobierno. En el caso particular del transporte, digamos, lo que ocurre y que, y que es, me parece lo, lo llamativo es que por, al menos momentáneamente, digamos, en este, en este escenario y, y de manera parcial se abandonan algunos paradigmas de la gestión y planificación del transporte, de la movilidad sustentable, inclusiva, y nos encontramos desde las áreas de, de gestión, este, desalentando el uso de transporte público, fomentando el uso de la movilidad individual, digamos, cuestiones que en tiempos de prepandemia serían completamente distintas. Y después quería señalar dos, dos cuestiones este, que me parecen centrales, por lo menos en el caso del gobierno de la provincia, que es, por un lado, la articulación en, en la gestión entre las distintas áreas, este, un poco obligada, digamos, por el, la, la emergencia sanitaria y la definición de una política sanitaria este, coordinada por el Ministerio de Salud, pero que eh, se, se intensificó este, en, en, en, estos me, en estos meses eh, la, las, las decisiones de política pública en conjunto entre distintas áreas. Y particularmente en el caso de la subsecretaría de transporte, que es digamos, el organismo del, del que depende la dirección en la, en la que estoy, se trabajó, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Agrario en un protocolo de transporte de cargas para mercaderías agropecuarias. Y en el caso particular de mi dirección, eh, colaboramos con el Ministerio de Producción en todo lo que fue el proceso de reapertura de, de actividades y los, los protocolos de. De, de funcionamiento y sobre todo de, de, del uso del transporte público, y actualmente estamos colaborando con la Dirección General de Escuelas también en, en pensar estrategias para la, la reanudación de, de las clases. Este, y con respecto a la mirada estratégica, que me parece que es un rasgo muy importante de esta gestión, y en, y en este sentido destacar digamos, la creación de una unidad de planeamiento estratégico dentro del de la órbita del ministerio, que le da, este, sobre todo en un contexto como el actual, que es de incertidumbre total, este, le, le da un, una potencia muy importante a todo lo que son las, las políticas públicas en la provincia. Eh, ahora bien, acá, digamos, no, no me quiero detener mucho en, en esto, es simplemente para, para darle un pequeño marco al la relación entre pandemia, movilidad y transporte, pero sí, digamos, digamos y esto es algo que, que ya lo, es, es bastante evidente y ya, ya lo venimos viendo todo este tiempo, pero sí, el, cómo ha sido, digamos, considerado el transporte dentro de, este, de esta relación, y ahí aparece como vector de difusión territorial del virus, este y esto que aplica a todos los modos de transporte y a distintas escalas, y hay ejemplos sobrados, digamos, de aviones, barcos, camiones, etcétera, y eh, por otro lado, como ámbito de mayor riesgo de contagios, por ser un, un ámbito este, físicamente acotado, con, con contactos este, interpersonales estrechos durante eh, periodos prolongados, digamos. Entonces, bueno, este doble aspecto del transporte, es digamos, la base sobre la cual se definieron, este, o es una de las bases, sobre las cuales se definieron estrategias de política sanitaria, pero que tienen efectos sobre la movilidad y el transporte. Eh, a ver, y ahí ya pasamos a ver las medidas que se fueron tomando en, en, en el marco de esta política sanitaria general. Este, esta es una, simplemente una una categorización muy esquemática, posible, pero digamos, que tampoco me quiero detener demasiado, pero sí, digamos, resaltar un par de cuestiones. Eh, en primer lugar, y de manera, creo que bastante obvia, digamos, pero la, la suspensión de actividades, de las cuales, digamos, el, el aislamiento es la máxima expresión, porque es la, la supresión de actividades, excepto algunas, este, y actividades de todo tipo, económicas, eh, sociales, culturales, deportivas. Esto, en términos de la movilidad del transporte, implica eh, que no haya necesidades de desplazamiento, ¿no? es, es algo este, bastante obvio, pero es lo que está en el, en el fondo de, de estas medidas. Luego hay algunas medidas más explícitas de restricción de la circulación, y ahí, bueno, también hay, hay, hay muchos ejemplos para, para ver. Simplemente de hacer un pequeño comentario sobre la suspensión del transporte interurbano y de los vuelos de cabotaje, que creo que fue una de las medidas este, de contención temprana de lo que podría haber sido una, una difusión territorial más amplia del virus en un primer momento, este, y parece importante. Y luego hay medidas, digamos, que no tienen que ver estrictamente con una restricción total de la circulación, sino con eh, una gestión de, de esa movilidad a partir de definir formas de uso del transporte y, y, y, de, y de regulación y control. Eh, ahora bien, todo este conjunto de, de medidas tiene como, como efecto evidente, eh, digamos, lo, lo que se va a ver en el gráfico que sigue, es una reducción, este, un desplome, digamos, de la, de, la, de, la, de la circulación y la movilidad, este, que esto se verifica, digamos, este tipo de gráficos que ya estamos acostumbrados a ver este, en el último tiempo, eh, esta curva, digamos, con, cier, con ciertos gradientes o, o, o, o diferencias de de, de nivel pero se advierte la misma tendencia prácticamente en todos lados en, en todos lados donde se aplicaron medidas de, de aislamiento y distanciamiento aún en los casos este, que, que no fueron que fueron un poco más flexibles en este caso el, el indicador eh, es, es del, esto lo hizo el banco interamericano de desarrollo en base a, a datos de waze y es un indicador de congestión de tráfico que es una medida proxy de, eh, de circulación vehicular, digamos, esto se ve, cualquiera, de, de, de, cualquiera de estos gráficos que veamos, tanto este como el de Google, cualquiera tiene la misma, la misma forma, un desplome digamos, con el aislamiento y luego a medida que se van reactivando las actividades empieza a crecer nuevamente la circulación, la movilidad y el uso del, del transporte. Eh, algo que quisiera destacar más allá de, digamos, de estos gráficos en sí mismos es cómo se produjo una, en este tiempo digamos, una irrupción masiva de, eh, de estos desarrollos basados en la Big Data, en el uso de información de celulares y de aplicaciones, y cómo esta información pasa a ser un, un insumo bastante importante, tanto en la gestión como en la, en la planificación de transporte, si bien con ciertos recaudos y consideraciones metodológicas ¿no? de, de cada indicador. Eh, en, el, en el gráfico anterior solo quería señalar una cosita, pequeño, gracias Mariana, eh, este es el de Google, que como cuestión interesante, Diego ya lo de haber visto, pero, eh, que permite diferenciar eh, la circulación o la, la movilidad eh, con... El, el lugar de... con los lugares, digamos. En este caso, bueno, las estaciones de transporte público y los, los lugares de trabajo, si bien la tendencia es la misma, lo que se observa es que el ritmo de, de recuperación de la movilidad en los lugares de trabajo es, es mayor que en, las, que en lo que se llama, las, lo que denomina Google, las estaciones de transporte público. Eh, y esto es interesante porque está hablando de cuáles son las movilidades que se empiezan a recuperar quiénes se mueven y cómo se mueven, y esto es algo que quiero ver ahora más adelante, en el caso particular de la región metropolitana de Buenos Aires. Ahora sí. Ahora bien, en el caso particular de la región metropolitana de Buenos Aires, de Buenos Aires eh, es el... Como todos sabemos, el área es del punto de vista epidemiológico más complicada, con este, condiciones de base estructurales, no demográficas, socioeconómicas, ambientales, de hábitat que le, le otorgan una gran complejidad, muchas de las cuales ya se hablaron en los seminarios anteriores, y que en términos de movilidad presenta un abanico bastante complejo de, de movilidades diferenciales y un sistema de transporte. El transporte público también relativamente complejo. Entonces, en este caso yo lo denomino estrategia, pero este, digamos, no, no, no, no necesariamente está explícito, pero ha habido como una gestión de administración de la demanda de transporte y por otro lado ciertos elementos de una gestión o diseño de la, de la oferta. En el caso de la administración de la demanda, eh, lo que me parece interesante señalar que claramente, eh, bueno, tiene que ver con la, con la suspensión y reapertura gradual de actividades a medida que, que avanzaba el periodo de aislamiento, es, es un, esta administración, digamos, fue realizada principalmente por este, las áreas de, de producción, tanto, o de desarrollo productivo, tanto a nivel nacional, provincial e incluso de los municipios, eh, y aún, aún en ese contexto, digamos, cuando la, la prioridad este, evidentemente era recuperar el nivel de, ir recuperando el nivel de empleo y de actividad, el, eh, primó también un criterio de, eh, de utilización del transporte público, sobre todo. Ahí, Mariana, no sé si te pido por favor la siguiente ahí. Digo, eh, bueno, como les decía la suspensión y reapertura de actividades, lo que llevó fue, bueno, las, las ya famosas actividades esenciales, que en un primer momento eran 24, y a medida que se fue eh, eh, realizando este proceso de reapertura de actividades, llegó en la provincia a, a ser aproximadamente 95 en la fase 3, y ahora desde el nuevo decreto del, de la fase más estricta de aislamiento, desde el primero de, de julio, son 37, de las cuales hay 7 que tienen, digamos, directamente prohibido el uso de, de transporte público. Este, y, y acá, digamos, como les decía, hay, hay un criterio de, que prioriza, digamos, el evitar el uso de transporte público, que en el caso de las, por ejemplo, de las industrias habilitadas, eh, se decide, digamos, se, se las habilita cuando pueden garantizar un protocolo de funcionamiento interno a la, a la empresa y el empleador puede garantizar el, el traslado de los trabajadores eh, de alguna manera que no sea transporte público. Y ahí, digamos, hay una, una medida este, interesante de la, de la provincia, digamos, que tiene que ver con el transporte especializado, que es el el llamado especializado de oferta libre, que hay una disposición que permite que todo tipo de transporte especializado, que incluye el escolar, el contratado, el de excursión, digamos, todo, eh, digamos, que todos digamos, transportes que estaban con una capacidad ociosa muy importante, se pudieran poner a disposición de las, eh, de las industrias. Por otro lado, en el caso de los comercios, es, hubo claramente una intención de, eh, priorizar el comercio de cercanía y de ese modo también facilitar los traslados cortos a pie y evitando el uso de transporte público. Y luego hay dos actividades ¿no? que no fueron habilitadas y que son paradigmáticas un poco de, este, de estos criterios, que, que son la construcción privada y el, el, servicio, el servicio doméstico, que en este caso digamos, son actividades mano de obra intensivas con un patrón de movilidad eh, basado fuertemente en transporte público masivo, con desplazamientos en muchos casos eh, extensos y prolongados, periferia centro, y este, en, en muchas ocasiones también con muchos transbordos. Pero bueno, todo esto, digamos, lo que intento mostrar es que a medida que la, la fase del aislamiento fueron, este, se fue avanzando con una reapertura gradual de actividades, que en, en términos, digamos, del empleo, este, exceptuado, llegó en el caso del AMBA, subió 20 puntos más o menos entre marzo y junio, dándose en general todo el proceso de apertura en el mes de mayo, y eso, digamos, tiene un impacto este, o un efecto sobre la movilidad, pero en el caso del, de la región metropolitana de Buenos Aires, no fue absorbido totalmente por el transporte público, por esta serie de medidas que les, les venía comentando. Entonces, en el siguiente gráfico, ahí lo que vamos a ver, es primero, bueno, este, en, en, desde el inicio del aislamiento, una caída este, eh, casi total de, de los usuarios de transporte público, de los, los vehículos por autopista en, en este caso, eh, pero luego la, la recuperación gradual es mucho más alta, en el caso de los vehículos, lo que habla de un reemplazo o redistribución modal de los viajes este, a favor de la movilidad individual y eh, un menor uso del, del, del transporte público que, se, digamos, desde el mes de mayo, más o menos se eh, estabilizó en, en una cantidad de usuarios diarios entre un millón y un millón cien mil usuarios. Eh, Ahí, bueno, acá un poco para ver los números, acá, digamos, con respecto a un día habitual, dos minutos, bueno. Con respecto a un día habitual, ahí podemos ver que el, el transporte público en promedio alcanzó un 26% de esa demanda, mientras que ya los, los vehículos están, la movilidad en, o los, los desplazamientos en, en, por autopista ya están en un 55% de un día habitual. En eh, el siguiente gráfico, ah, un, un caso interesante es el del subte, que eh, tiene una, llegó, alcanzó, digamos, en el máximo un 6% en el número de usuarios de un día habitual, y ahí, bueno, hay probablemente por el perfil de usuario de subte de ingresos medios que puede reemplazar más fácilmente el, el modo de transporte, y por otro lado la posibilidad de teletrabajar. Eh, Acá no, no están los últimos datos, digamos, pero a partir del, del, de la nueva fase de, de aislamiento estricto, a partir del primero de julio, la caída de del de usuario de transporte público llegó alrededor del 30% intersemanal, lo que lo lleva a un, a un valor aproximado del 20% de un, día, de un día habitual pre-pandemia. Pre Ahora, por el lado de la oferta, y acá voy a hacer muy rápido, digamos... Lo que, es, lo, que se intenta, lo que se intenta es garantizar condiciones seguras de viaje que tienen que ver con aumentar esa oferta en términos de servicios y frecuencias, definir protocolos de, de seguridad, higiene para empresas, trabajadores y usuarios que tienen que ver con las nuevas formas de viajar y, bueno, la, y el control y fiscalización de estas cuestiones por parte del Estado. Eso ahora, nos, bueno, estos son como ejemplos de cómo se viaja ahora en transporte público, y esto es como la nueva, eh, lo, que, lo que va, digamos, a prevalecer, en el, el, por lo menos en, en la fase de salida del aislamiento, todo el tema del distanciamiento, la protección para choferes, bueno, ciertos cambios en, la, en las formas de viajar, en este caso en transporte automotor. Ahora, yendo ya al tema de los, al, al punto de los escenarios posibles, si bien no sabemos cuándo va a ser, este, ni, ni, ni cómo va a ser, podemos delinear algunos elementos de esta fase 5, de, de salida del, del, del aislamiento, que este, tendría, digamos, muchos elementos similares a, a los que se observaron durante, durante, durante estos meses, y cuyos rasgos serían, digamos, un predominio de los viajes de la movilidad por trabajo, este, el, el protocolo, los protocolos para viajar, usar el transporte público, esta, esta este, redistribución modal a favor de, de la movilidad individual, y ahí hay dos efectos vinculados con el transporte público, uno que podría ser el denominado efecto miedo, este, porque ciertamente en estos meses el transporte público tuvo muy, muy mala prensa, digamos una valoración negativa, y es probable que muchas, muchos usuarios decidan no usarlo en caso de poder reemplazarlo, aun cuando estén habilitados a, a viajar en transporte público, y por otro lado el efecto mismo de la crisis económica y social, que va a producir una caída de la demanda de, de transporte público, este, solo recordar que en 2001 y 2002 la caída de usuarios de transporte público fue de alrededor de entre el 15 y el 20%, con lo cual es esperable que haya también una menor demanda por ese lado. Digamos, todo este escenario este, de movilidad restringida tiene, digamos, un efecto diferencial en términos socioeconómicos y que está eh, sobre todo, digamos, asociado a esta profundización del proceso de individualización ¿no? de la movilidad vinculado al uso del, del transporte eh, automotor privado. Eh, después bueno hay un gráfico acá que este lo, lo paso así no, no, no nos detenemos demasiado y, digamos, y tratando de ir un poco más allá y pensar un escenario eh, un poquito mediano plazo eh, que no sé denominar de la nueva movilidad o para ir en línea con la nueva normalidad eh, uno podría esperar una menor movilidad relativa este, por todo esto que veníamos viendo y un menor uso del transporte público, una consolidación de este reemplazo modal por distintos modos de transporte alternativos al transporte público, que en ese sentido puede significar una oportunidad para la movilidad sostenible en el caso de, las, de, el, de que este reemplazo sea por las bicicletas, por ejemplo, es algo que ya se viene viendo en, en varios lugares y también acá, y, y aumentó el, sobre todo la venta de bicicletas y se espera que, que siga creciendo. Y también como amenaza puede ser para la seguridad vial, y en este caso, pensando sobre todo en, en el crecimiento del parque de motos. Y ahí hay un dato muy importante a tener en cuenta que es en, la, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 40% de los fallecidos en siniestros viales, tienen que ver con, eh, o viajaban en moto, ¿no? Eso es, es el, el modo con más, con más accidentes y es un punto crítico también a, a tener en cuenta en la planificación del transporte. Y luego, digamos, esto ya en manera más general, hay algunos procesos que podrían, como interrogantes, ¿no?, si, si, si, si pueden ser parte de un escenario futuro, yo digo, hay un nuevo funcionamiento metropolitano en el sentido de la, de la escala en la que funciona la, la movilidad por trabajo, porque en el contexto, digamos, de la pandemia lo que se vio es que los viajes metropolitanos por trabajo fueron los más afectados, hubo una priorización de la escala más bien local, ¿no? de los desplazamientos cortos, si uno mira incluso las estadísticas del transporte automotor por jurisdicción, digamos, la, la, las mayores caídas se dan en las, las líneas de jurisdicción nacional, eh, los, los grupos de suburbano 1 y 2, y, y en menor medida en las líneas provinciales y municipales, lo que habla de, de un acortamiento de los, de los desplazamientos, y también se ve un menor número de, de transbordos. Este, en este sentido la pregunta es si estos procesos se van a, a consolidar en el futuro y tienen que ver una reestructuración del mercado de trabajo a escala metropolitana, si se va a generar un fortalecimiento de las centralidades y una mayor actividad a escala local y un punto ahí que está por otra parte, pero está relacionado es el eh, cuál será el impacto del futuro del teletrabajo eh, tanto el impacto en términos este, urbanos ya, ya termino en términos urbanos como en términos de la movilidad del transporte eh, esto se está hablando mucho en todo, en todo el mundo, digamos, hay muchas empresas que dicen que no van a volver a ocupar oficinas en espacios centrales, se habla de la reconversión de espacios de oficinas en residencias, y en términos de la movilidad y el transporte, sobre todo tendría un impacto en las áreas centrales como áreas atractoras de flujo, ¿no? Y bueno, eso, este, ¿cómo impactaría? Y por último, digamos, para ir cerrando y dejar algunos... Algunas interrogantes o desafíos para las políticas sobre el transporte público, es, son como algunas preguntas, cómo adaptar el sistema de transporte público de, de, de pasajeros a la nueva normalidad en un contexto de menor movilidad, ¿no? es un contexto de una demanda que se reduce, pero que a la vez requiere de un diseño de la oferta que amplíe esa capacidad para garantizar estas condiciones de, de, de movilidad en las nuevas condiciones de distanciamiento social sobre y un punto clave es cómo se financia un sistema de transporte que funciona con una demanda menor, ¿no? hoy, hoy por hoy un tercio de la, de la demanda habitual, pero debe mantener una oferta sostenida. Y ahí la, el, la última filmina es simplemente para graficar esto y ver, este es el caso de digamos, los ingresos de las empresas de transporte automotor de la provincia, <coughs> cómo funcionaba el, el este ingreso de las empresas en una situación de prepandemia, que aproximadamente era un tercio por la venta de boletos y dos tercios por subsidios del Estado, ante la caída de la demanda y la caída de las ventas de los de ingresos de recaudación por boletos, que fue alrededor del 80%, y, eh, las, el, y el costo operativo, que siguió relativamente alto porque la oferta no, no varió demasiado, lo que, se, lo que se produjo fue una brecha este, muy grande entre lo que serían los ingresos y, lo, y los costos, lo que en, en términos de la tarifa media sin compensación, que sería como el costo por, por, pasajera, pa, por pasajero, pasó de 50 pesos en febrero a 220 pesos en abril, cuando la tarifa media de los colectivos está en 20 pesos, digamos. eso para darse una idea de la de esta brecha, cómo las compensaciones eh, o los subsidios crecieron 20% para configurar un escenario actual donde los subsidios ya son el 90% del ingreso de las empresas. Esto para pensar, digamos, cuán sostenible es este, eh, el financiamiento del sistema de transporte con este, con este nivel de demanda. Y en definitiva, digamos, la, la, el gran desafío es cómo garantizar este, la función social del sistema de transporte público en la provincia. Muchas gracias.